Buenas tardes a todos, bienvenidos a ADN Emocional como todos los martes con el temita de hoy, con Cristina y Deli. El temita de hoy es... Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Cris. Y el Hola, tema de hoy es estás? un tema, un tema. Hola, Cris. La muerte. Un temor. ¿Un Hasta temor? me cuesta decirlo, te digo. La muerte. Sí, sí, sí. Bueno, porque en realidad no estamos preparados porque nunca nos informaron sobre la muerte, nunca nos prepararon desde niños a entender qué es la muerte. ¿sí? Este, siempre lo, lo vemos como algo totalmente doloroso. Y pensar que estamos siempre en estado de, de Con morir continuamente. ¿no? no, y morir continuamente. Morimos desde el momento de nacer, empezamos a morir. Y morimos en un montón de sucesos en la vida que Tiene que ver no solo con la muerte física Sino también con la muerte de, de separaciones La muerte de, de rupturas, de pérdidas Pérdidas, ¿sí? esa sería la palabra Pérdidas, lo que nosotros interpretamos Muerte es la pérdida de un ser querido Un trabajo, un, un, alguien que no simplemente se tiene que ir físicamente Sino también una separación de lo que nosotros creemos que es un engaño ¿Sí? Entonces, eh, interpretar, eh, o sea, aprender a, a, a trascender lo que es el entendimiento de la muerte. Este, nosotros siempre decimos que cada crisis, cada conflicto es una oportunidad en la vida para poder evolucionar. ¿sí? O sea, que se necesita mm, de la muerte en todos los sentidos. ¿sí? para que um, un árbol de flores tiene que morir sus hojas en otoño. Así que de la misma manera, en el amor, cuando nosotros eh, nos apegamos a, la, a las personas, no dejamos eh, por apego lo que realmente eh, tenemos que trascender para evolucionar, entendiendo que cada uno es maestro del otro, y nos apegamos, no nos estaríamos dando la posibilidad. De florecer en otro momento, sí. Entonces cuando alguien se apega, eh, está siempre viendo a través del pesimismo y empezando a morir sin darse cuenta, porque no está viviendo. Entonces que interpretar que morir no es solamente eh, físicamente, eh, en, en este sentido que le damos, sino también en vida, porque ¿qué has hecho de tu vida para, para vivir? si has dejado cosas por creencias o si has este, dejado de hacer eh, o dar lo que tenías que dar sin darte cuenta de que, que podías dar más sí entonces muchas veces entre medio de esa eh, muerte la evolución está en darte cuenta de cómo has vivido de si te has dado la posibilidad a dar el 100% o si a partir de ahora eh, liberarte de esa culpa que sentís quizás y darte cuenta que tenés que vivir lo que no has vivido antes porque quizás cuando estabas no estabas dando lo que tenías que dar que es diría, el sentimiento de culpa y, y entendemos que el amor es espíritu el espíritu jamás haría juicio por tu actitud, ya estarías perdonada o perdonado ¿sí? Entonces, desde ese momento, en generosidad, que es amor, eh, tendrías que empezar a vivir lo que no has vivido. Entonces empezarías a florecer, a trascender y a empezar a eh, rearmarte, eh, reinventarte para poder dar vida y seguir viviendo y no morir. ¿sí? Entonces, hay gente que está viva, en estado de muerta más que como viva. vegetativo exacto no viviendo entonces l bueno en eso se basa la charla de hoy <ríe> pero más o Yo menos empecé así <ríe> a mí me gusta me gustó mucho la palabra que usaste eh, de reinventarse no porque uno ya lo dijimos antes en otras este, en otras otros martes donde decimos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento tal vez es una elección. Y ante esta situación, de una situación, por ejemplo, de una pérdida de, sí. de lo que fuera, ¿no? De una pérdida de un ser querido o por ahí de una pareja o de cual, o, no sé, por ahí perdiste el laburo. Pero bueno, vos podés elegir de qué manera tomarlo, ¿no es cierto? O de qué manera quieres vivir. Hemos hablado, una persona que está en un estado depresivo está en un estado no de vida sino de muerte ¿tá? estaría muriendo entonces eh, vos has hablado de eso Chris cuando hemos hablado también de la depresión y lo que se siente muerte, entonces ¿qué, qué es lo que estamos haciendo cada uno de nuestras vidas? ¿estamos viviendo o estamos sobreviviendo este, con miedo a morir pero sin vivir o sea, más miedo a vivir que a morir sí morir este todos vamos a morir en ese en ese estado que decimos físico sí pero nunca morimos ¿Por qué decimos que nunca morimos porque puede ser que no vamos a discutir acá si es la reencarnación o es la memoria genética lo, pero siempre esa energía que somos de espíritu alma nunca muere y nunca se apaga entonces cuando el cuerpo físico eh, desaparece, el, el alma, el espíritu, queda. Eso es física cuántica también, está comprobado. ¿sí? Este, esa energía, esa luz no se desaparece. También hay testimonios, el otro día estaba leyendo testimonios de chicos que han muerto eh, y han revivido eh, historias que le han dicho a sus madres, chicos chiquitos, Mamá conocía a mi hermana muerta, sí. Este y así como esos otras personas que han aparecido, que han hablado de momentos, de vivencias de en otras vidas, ¿no? Y han comprobado científicamente que estaban esas cosas en ese lugar de lo que habían pensado en otros países. Así que es una um, una entríngule, digo yo, una Sí, una incógnita, incógnita. una incertidumbre, no eh, tiene no. respuesta. Sí, hay respuestas, pero es un sentir pero... en realidad, tiene claro. más que ver con un sentir, ¿no? Sí, lo, por eso lo importante no vamos a discutir nada acá, sino que abran sus corazones y saquen su propia verdad, pero en, con respecto a vivir eh, eh, despertando sin este estar en un estado de muerte, ¿sí? Porque cada vez que uno pierde un ser querido, puede tenerlo con... El dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es una elección. El dolor ese es inevitable para que alguien eh, biológicamente se produce ese estado de, de bajón, de muerte, de depresión. Pero um, a partir del momento de la comprensión y la aceptación y la gratitud de haber tenido la persona que yo extraño para poder amarla, que la he amado, este, puedo eh, crear vida, ¿sí? este, porque tuve esa oportunidad y esa bendición de haber podido tener lo que realmente quería tener. Por eso también explicaba que en las personas que sienten culpa, también es una bendición, porque en ese momento ustedes pueden crear que a partir de ahora pueden eh, generar vida a través de... Eh, ...el aprendizaje de no haber vivido el presente... ...porque las personas que no viven el presente... ...no están haciendo lo que realmente quieren... ...y después quizás sienten culpa... ...por haber estado enojado o no haber disfrutado con el ser amado... ...que en este momento ya no está físicamente... ...entonces ese estado de culpabilidad lo llevan... ...y no están viviendo, sienten muerte, es una depresión... ...entonces otra vez a lo mismo sería vivir el presente es valorar, vivir en gratitud, eh, elegirse, eh, amar trabajando en función Escuchame de los demás, a pesar de no ser correspondidos. Y les puedo asegurar que esas almas que se van ya han perdonado, no hacen falta que pidan perdón, porque en ese estado no existe el juicio, ¿sí? es solamente amor. Chris ¿quieres preguntar algo? No, no, porque estabas hablando de culpa y es verdad, digamos, es verdad que se siente. Eh, bueno, yo tuve la, la mala suerte, ¿no? Que mi papá partiera siendo yo, recién una jovencita saliendo de la adolescencia. Y la, la primera sensación. Delia también, un así que mirá, hay un, ¿no? Yo salí de sí. la adolescencia. Sí, también. Tenía 15 años cuando ¿Ya? murió mi papá. Igual Cada que vos un poquito más, pero muy poquito, un par de años más. Y, y sentí... Primero sentí mucho enojo, enojo con todo, con Dios, me enojé con Dios. Claro. Me, enojé, me enojé con la funeraria, me enojé con... Eh, lo tomaba con, porque había un gran negocio alrededor. este Y después la culpa, la culpa de que, que mi papá había partido por culpa mía, porque sentía que por ahí le había contestado mal, propio de, de la adolescencia, ¿no? Sí. que había contestado mal o que había hecho un caprito, o que eh, había tenido eh, una travesura qué sé yo una mentira y durante mucho tiempo me, me acompañó la culpa este, y fíjate vos que empecé a sentir mi papá no murió de, de ninguna enfermedad fue un hace un, un minuto este volví loca a mi madre diciendo que yo me iba a morir de la forma que mi papá. Claro, en la cabeza. ¿no? Claro. <ríe> mi papá murió de un infarto cerebral severo. Sí. Eh, almorzó en casa con, con la familia, yo era estudiante en ese momento, no estaba. Se fue a trabajar y bueno, en, su, en la obra... ¿Cuántos años tenía papá? Mi papá tenía 52. Bien. Yo te pregunto porque en algún momento nosotros hemos nombrado que eh, queda tan en el registro que biológicamente nosotros nos preparamos a morir a la edad de nuestros padres. En realidad más conexión sería eh, vos con mamá en el sentido de, de creer eh, biológicamente en forma inconsciente de que estamos preparándonos como para la muerte en la época que ellos murieron, como si nosotros repitiéramos esa historia. Sí. que bueno eso es lo que eso es lo que me pasó en el momento digamos cuando digamos después, después que falleció mi papá yo decía lo mismo y fíjate vos que cuando cumplí los años que, que, que tenía él cuando falleció este tuve la misma sensación después se me pasó porque funcionó que lo pude trabajar que pude perdonarme yo porque en realidad no era culpable de lo que sí. había ocurrido y este y se me pasó el tema de la paranoia esa de que, que también iba a partir a la misma edad. Pero bueno, eh, pero como hablaste de la culpa, yo sentí una fuerte culpa. Y posteriormente, siendo muchísimo más grande, porque mi madre falleció grande, también me pasó con mi madre. Al principio sentía culpa. Que, que por ahí no había hecho todo lo que había que hacer, o que no le había dado todo lo que le tenía que dar, qué sé yo, esas cosas que. Pero bueno, ahí hubo, hubo otro tema que fue que sentí la ofendad. Porque... La mi hermano, la la orfanda. Orfanda, sí. porque mi, mi hermano había partido también antes de una enfermedad fea y, y bueno, así que como que me sentí sola, como que bueno, que la siguiente, digamos, este, en el árbol era yo que me corresponde, que me que, que continúo y sí. digamos, la, las madres pueden tener 120 años y es como que uno la mamá es como que la necesita, Sí, sí, como sí siempre. Esa, la esa, esa... Mamá es la base, la, la tierra, digamos. Claro. Tal cual, tal cual. Y este fue, esa fue digamos, de todas, creo que la más fuerte fue la partida de mi madre, en realidad. Mira. Bueno, es común que se sienta tristeza, rabia, frustración, agotamiento después de esto, ¿no? Y, y culpa y un poco de ansiedad por, eso, por ese sentir. Esto es biológico también. Pero cuando se excede... Ese tiempo eh, ya pasa a ser egoísmo, yo lo había dicho en algún momento, que es egoísmo porque eh, ya sigo pretendiendo que la vida, el mundo, Dios, las cosas hubieran sido de la forma que yo quiero que sea. Entonces, eh, la idea es, eh, o sea, crear vida es eh, poder reinventarme de lo que puedo llegar a ser con la gratitud de haber tenido lo que tuve sí, que no todos tienen la posibilidad de tenerlo entonces desde ese punto empiezo a crear si realmente estoy muy triste y muy dolido es porque realmente he amado y si he amado y no como yo me hubiera gustado ser ya ha sido perdonada o perdonado y, y empezar a crear eh, amor ¿sí? eh, amando como digo siempre. Sí. sí, porque es cierto, después uno con el tiempo este, vas recordando episodios que episodios divertidos y, te, y, y los recordás y te reís y te divertís como, como si estuvieras retrocediendo y viviendo el momento con le, con, el, con la persona presente. ¿no? Bueno, y con gratitud este, haber vivido toda esa experiencia, ¿no? que es el que... recuerdo hermoso de haberlo tenido. Sí. exacto, mi mamá era muy graciosa y mis hijos siempre se acuerdan cuando nos juntamos es como que ellos siempre sacan anécdotas de, de las cosas y nos divertimos mucho porque era muy graciosa ella este y bueno, nada y la recordamos con, con, con, con mucha risa con, con emoción, lindo y no es, digamos uno lo extraña pero es como que ya tiene incorporado que bueno que, que está en otra dimensión ¿no? sí bueno, eh, rendirme ante el, la aceptación, que ¿sí? es lo que digo, eh, es lograr la libertad. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Realmente eh, te has elegido? ¿Has eh, valido la pena tu vida? Si pensás que en algún punto te has podido cuestionar algo de eso, es momento de darle vida a tu vida, eh, empezando a crear amor a tu alrededor y comprendiendo aceptando y dejando de pretender para que surja esa flor del árbol que digo dejar caer las flores eh, la, las hojas del otoño para florecer ¿no? para florecer se entiende sí a mí me gustaría eh, porque viste que se suele usar no resignate yo digo que bueno que hay que hacer, que no hay que confundir la aceptación con la resignación. No. Claro. No, claro que no. Porque es muy distinto. La resignación eh, por ahí tiene que ver con, con por ahí reprimirnos. Vos decime, ¿no? Reprimirnos en lo que nosotros realmente estamos sintiendo, tiene con un dolor, con un sacrificio. Bueno, que tenemos que aceptar, pero no queremos. No queremos. Reprimir no. No. No, Reprimir, no, bueno, no. En el, te digo en la re, en, en, en la resignación. Resignarnos, ¿no? o sea, yo digo el desapego, el desapego, eh, rendirnos ante el amor, no resistirnos más, rendirnos. Pero eso ya sería la aceptación. La aceptación. Claro, no, yo estoy haciendo la diferencia entre la resignación ah, okay, y la aceptación. Perdón. O sea, la, que no confundamos esos dos términos que quizás... Eh, por un lado está la resignación que tiene que ver con esto, que decir, bueno, con el sacrificio, bueno, esto es lo que me tocó, hay que aceptarlo. Victimismo. Claro, es el karma o lo que sea, lo que vos quieras ponerle, sí. que no tiene nada que ver con la aceptación. Y ya he muerto también de esa claro, forma, que porque no, tiene... no estás creando, solamente estás sobreviviendo. Claro, y no tiene nada que ver con la aceptación, que tiene que ver con la aceptación con esto, bueno, de experimentar lo que la vida nos trae y como experiencia, como de amor como un aprendizaje sí, porque esa es la posibilidad que tenés para evolucionar ¿sí? y en esto se basa la vida evolucionar, experiencias de amor para trascenderla fíjense, fíjense de esto ahí te, sí, decime. Ah, no, decime, decime no, no hay un caso que yo ahora no recuerdo exactamente el nombre de la persona es de una mamá que creo que de Mendoza ¿Sí? que eh, asesinaron a su hijo sí eh, al principio fue un tema fuerte y demás y, y la señora hizo digamos evidentemente con, con una con una este, particularidad muy grande y demás ella llegó eh, iba eh, digamos a perdonar al asesino sí, y iba sí. a visitar a la cárcel y pidió por su liberación sí yo no sé si lo, si alguna vez lo escucharon sí un... sí lo escuché eso y eso fue hace poco sí. Entendido, eh, ¿sí, hace poco? Poco. Sí, sí. sí, sí, hace poco. Este, sí, no hace nada, sí nada. Eh, claro, porque nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Porque si hablamos de todos los programas que hemos venido hablando que tienen que ver con la sincronicidad en la vida, no habría juicio. Pero también vivimos un estado de conciencia de este, de este orden, de esta forma que vivimos, de de estado de conciencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de pasar a otra dimensión, como dicen, o evolucionar eh, espiritualmente, eh, tiene que morir algo. Y que tiene que morir un estado de conciencia. Y en ese estado de morir, en estado de conciencia, hay dolor. Y tiene que haber dolor y sufrimiento. Y esto es lo que quizás todo lo que desconocemos, cómo será o cómo va a ser, es lo que tememos, ¿no? Pero mientras nosotros nos no, mantengamos en, en, en este estado de, de no querer por apego el confort, sería eh, arriesgar nada a perder, vas a estar muerto en vida. Sería mantenerte en un sistema de adoctrinamiento dormido sin eh, oponerte. Y aceptando lo que los demás digan sin ni siquiera cuestionarte Porque la vida es cambio Y la vida es cambio Y en el cambio eh, hay muerte en todos los ámbitos, hay muerte Yo recuerdo siempre el tarot, la carta de la muerte mm. Que cuando veíamos la carta de la muerte te todos se asustan Porque es un esqueleto, una carta negra Pero en realidad la muerte es eh, vida, también. vida también Porque en realidad te está dando la posibilidad de trascender y terminar algo para empezar algo nuevo. Y la vida es así, empieza algo nuevo a través de la muerte, pero si querés puedes quedarte en ese estado y no vivir. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, Perfecto y además hermoso. Bueno, yo quisiera dejarlo ahí. Sí, yo quisiera decir algo. Decir algo más. Yo quisiera decir para aquellas personas que tal vez están o han pasado un momento de pérdida, ¿no? Ya sea en cualquier sentido, eh, pérdida de un ser querido o de una situación, que se tome en ese instante, ese instante para poder pensar cómo quieren seguir y elegirse, y elegir el amor que tienen por la gente que los rodea, por la gente que los quiere. Eso. Sí, y hay mucho por qué seguir, por eso aferrarse a las cosas realmente de la vida con generosidad, como es el amor el espíritu. sí Así que, ¿Chris quiere decir algo vos? No, no. No, no. no, no. Me, voy, me quedo muy rica muy de, de, de cuestiones que a veces este, se generan tantos mitos, ¿no? Porque en verdad vos empezaste diciendo que, que este, no estábamos educados, y yo creo que es eso, porque en realidad. Digamos, desde lo biológico es el ciclo de la vida, ¿no? Sí. Eh, y además, cuando hablaste, nos morimos desde que nacemos. Es cierto, pues se nos van muriendo las, las células. Las células claro. Exactamente, y vamos reponiendo permanentemente y se van, se vuelven a caer. Bueno, este, y en algún momento eh, vamos a otra dimensión. Perfecto. Bueno, no de acá nos malo. despedimos eh, de este pequeño bloque. Espero que les haya gustado. No mueran en vida y tienen mucho por qué vivir. Empiecen a crear este, con generosidad. Gracias. Gracias a vos. Chau, chau.